Muy buenas a todos amigos de YouTube Hoy les voy a mostrar un tutorial de cómo saber qué cantidad de memoria de video tiene nuestro ordenador Pueden utilizar Windows 10 y 11 para hacer esto Y cómo lo, ha cómo lo hacemos? Vamos a ir al administrador de tareas Vamos a darle a nuestra lupa, no importa qué sistema operativo estemos utilizando si es Windows 11, que es este, o Windows 10, lo que van a buscar es Administrador de Tareas. Luego que le dan Administrador de Tareas, que no aparece esta opción, vamos a darle a Performance. Cuando le demos aquí aparecerá en la parte donde dice CPU, pero lo, la parte que nos interesa ahora mismo es donde dice GPU que es donde está la memoria de vídeo de este ordenador entonces cuando le demos aquí va a estar dividida por procesos pero lo que nos interesa saber es qué cantidad de memoria de vídeo tiene mi ordenador este ordenador tiene 8 GB de memoria de vídeo y en esta parte donde dice el share gpu Memory. Ahí aparece la cantidad de memoria de video que tiene nuestro ordenador. Es cuánto. hasta la próxima.